Adelante. No, jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Pronto el Ecuador se ve sumido en una nueva campaña electoral, cuyo financiamiento por parte de banqueros se conocería más tarde. No es nuestra prioridad el tratar de evitar pagar impuestos a la renta. Fernando Aspiazo Seminario, entonces presidente del Banco del Progreso, desembolsa 3 millones de dólares al candidato presidencial Yamil Maguad. Su contribución corresponderá al 27% de sus gastos de campaña. No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Aspiazo. Me estoy refiriendo a las cuentas de la campaña electoral. Al ganar las elecciones, Maguat nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. La Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, de se convierte en el de superministro de, de Economía. Ciudadanos. Álvaro Guerrero Ferber, del Banco de la Previsora, Olahoma, presidente el, del Está Consejo de Modernización. Estar... Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Balda, de Bancómex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, es ministra de gobierno y luego de finanzas. Es necesario que todos compartamos la carga y todos aportemos. Y el aporte que espera el señor presidente es ese apoyo para lograr un presupuesto financiado. Que todos compartamos la carga. Pero la economía no emerge y la inflación crece en forma progresiva. El Sucre sigue devaluándose. ...y el costo del dinero alcanza niveles increíbles... ...con tasas de interés que superan el 100% anual. El gobierno, el señor presidente de la República... ...dijo que no se iba ningún banco a la quiebra. ¿En quién podemos creer ya? En medio de la incertidumbre en agosto del 98... ...el banco de préstamos se derrumba. Las autoridades dicen que por falta de liquidez... ...pronto se descubriría una grave concentración de créditos... Se acusa a su titular, Alejandro Peñafiel, de haber usado recursos del banco para salvar empresas familiares, ocasionando la caída. Poquito a poco. La cuenta poquito a poco. Poquito a poco. ¿Qué tan poquito tenían? 700 dólares. Si el banco no me da esta plata y el banco no me da mi rédito. ¿Con qué vivo? ¿Con qué como? El Banco del Progreso tiene una situación de total solidez, de amplísima liquidez. Somos... Eh, el banco más líquido del país, las áreas de caja, yo acabo de recorrerlas, está con una afluencia normal de público y estamos muy tranquilos. El pánico se apodera de los ecuatorianos el 25 de agosto de 1998. ¡Y el pueblo quiere plata, doctor Ostiasu! ¡No quiere promesas! El Banco del Progreso, la entidad con el mayor porcentaje de depósitos de los ecuatorianos, se declara en insolvencia. Usted dice que ya no tiene nada más que hablar con nosotros. Vamos con usted a la AGD y usted entrega el banco a la GD. Es el detonante de una verdadera tragedia para millones de ecuatorianos. Y todos los demás tendrán que responderle al pueblo porque nos han robado. Y la AGD tiene que encaminar todas esas acciones. Los perjudicados por la más dramática crisis económica y financiera de la historia del Ecuador jamás fueron compensados por la confiscación de sus depósitos.